Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Virli y estamos en el módulo número 6 del curso gratuito Quiero emprender por dónde empiezo. He creado este curso para poder ayudarte a montar tu negocio digital totalmente desde cero, aunque hoy en día no tengas ni recursos ni conocimientos. Así he empezado yo. Sinceramente no tenía ni idea de cómo crear un negocio digital, cómo empezar... Tenía muchísimas, muchísimas dudas y no sabía ni siquiera a quién preguntarle. y Me hubiese encantado tener un curso como este. Así que ahora que llevo unos años de experiencia, he querido compartir contigo que seguro estás en el mismo punto que yo, en la misma situación en la que yo he estado en su momento, empezando a dar tus primeros pasos con tu negocio digital o pensando en dejar ese trabajo por cuenta ajena para lanzarte al mundo del emprendimiento y necesitas saber cómo hacerlo. A través de este curso, en 10 módulos, te voy a ir contando toda mi experiencia, el paso a paso para crear un negocio digital rentable y sobre todo escalable. En este módulo número 6 de lo que vamos a hablar es de una pregunta que me hacéis muchísimo, que es, Cecilia, ¿qué hago? ¿Comienzo a trabajar con una marca personal o empresarial? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor opción? Escucho tanto hablar sobre la marca personal, pero ¿es para mí? ¿No es para mí? ¿Puedo trabajar con una marca personal ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de estas opciones? Todo eso es lo que te voy a contar en este sexto módulo del curso gratuito Quiero emprender por dónde empiezo. Pero antes de hablar de ello, quiero recomendarte que si aún no lo has hecho, vayas a ver los anteriores vídeos, los anteriores cinco módulos en los que te voy contando todo el paso a paso para crear tu negocio digital. Así puedes tener una versión panorámica de todo lo que necesitas saber. El tema está diseñado para que vayas paso a paso con todo lo que vas a ir necesitando a medida que vas creando tu negocio digital así que aquí arriba te voy a dejar una tarjetita en donde vas a poder ver todos los vídeos y luego si sí regresa a este módulo para seguir viendo el paso a paso para crear este negocio digital en el que puntualmente hoy hablaremos de la importancia de trabajar bien tu marca y definir desde el primer momento si vas a trabajar con una marca personal o una marca empresarial también te recomiendo que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal de youtube me encantará tenerte aquí dentro de mi activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de todos los nuevos vídeos que voy subiendo aquí a mi canal ahora sí dicho esto comencemos a hablar acerca de si marca personal o marca empresarial te lo cuento bueno como te decía anteriormente en este sexto módulo de lo que vamos a hablar es acerca de si elegimos una marca personal o una marca empresarial ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué decisión tomo? Seguro que si estás en esta fase que estás comenzando te estarás haciendo la misma pregunta que se hacen muchísimos emprendedores y que incluso me hice yo misma. No sabía si comenzar a trabajar con una marca personal con mi nombre como María Cecilia Ponce o si trabajar con una marca empresarial. No conocía tampoco las diferencias ni las ventajas o las desventajas de cada una de estas opciones, así que estaba bastante perdida. Este vídeo evidentemente va a estar basado en mi experiencia y sobre todo en mi opinión, en lo que yo creo que te puedo aportar para que tú tengas más claridad. Evidentemente lo primero que quiero decirte es que no hay una opción que sea mejor o peor. Tanto trabajar con una marca personal como una marca empresarial son dos opciones totalmente válidas y totalmente buenas e ideales. No hay una, una opción que sea mejor que la otra. Ahora. Una de las eh, decisiones que yo tenía que tomar como cuando comencé era cómo iba a trabajar con mi marca. Qué nombre me iba a poner, si iba a trabajar como María Cecilia Ponce o si iba a trabajar con una marca empresarial. Como sabrás, he elegido trabajar como Birly No tiene que ver con, con mi nombre, pero por qué. Hizo una investigación, averigüé cuántas María Cecilia Ponce había. Había muchísimas marcas personales, bueno no muchísimas, pero sí muchas marcas personales de Personas que se llamaban Cecilia Ponce, incluso que no tenían que ver con mi, con mi sector, que se dedicaban a otras cosas, personas que estaban incluso muy bien posicionadas con ese nombre y por lo tanto yo decidí que realmente trabajar una marca con mi nombre iba a suponer un posicionamiento que me iba a costar porque... Había, se podía dar una situación en donde yo le di a alguien que me busque en Google como Cecilia Ponce y e iba a terminar encontrando a otra persona. Ese fue el motivo por el que decidí que trabajar una marca personal no era una buena, una buena opción para mí. Además, bueno, esto ya <risa> aprovecho para, para contarte, había una persona que se llama Cecilia Ponce, que es mi nombre, que estaba vinculada a programas estos de farándula tipo eh, La Isla de las Tentaciones o algo así que tenía ahí como una serie de rolletes y de romances y de historias y que ya había salido de este programa, pero seguía siendo muy mediática y tenía como una serie de historias y por lo tanto la prensa rosa estaba muy pendiente de su vida y por lo tanto cada vez que ponías el nombre Cecilia Ponce aparecía esta persona. Entonces, en ese momento, momento en el que yo estaba lanzando mi, mi marca que iba a comenzar a trabajar y esta persona estaba como en auge, me pareció que era una muy mala decisión porque estaba al final asociándome a una serie de cuestiones que no me interesaban para nada y que creía que ni siquiera beneficiaban a mi marca. Ese fue el motivo por el que decidí que trabajar con Cecilia Ponce o María Cecilia Ponce, que me parecía muy extenso. Tampoco tenía la posibilidad de tener el dominio ceciliaponce.com ni ceciliaponce.es, porque también había otras personas que ya lo tenían comprado. Fue como una serie de cúmulos que hicieron que Cecilia Ponce para mí no fuera una buena opción. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengas en cuenta de esto que te estoy contando? ¿Por qué te estoy contando toda esta eh, anécdota y toda esta experiencia? Para que tú también puedas hacer esa investigación y puedas ver si trabajar con tu nombre es o no es una buena opción. Para que también puedas ver si tu nombre te puede ayudar a posicionarte. Porque, eh, por ejemplo, si tú te llamas eh, María García, vamos a ponerlo por ejemplo, puede haber... Millones y millones y millones de Marías Garcías que también están trabajando su marca personal con ese nombre y por lo tanto no vas a tener acceso a mariagarcia.com, mariagarcia.es Vas a tener una serie de, de problemas o incluso de eh, problemas para posicionarte y diferenciarte de otras personas que eh, no te sucederían si trabajas con una marca empresarial, ¿sí? Entonces, primer paso... ¿Cuál es lo de, ¿Qué es lo que yo haría? Averiguar, investigar cuáles eh, son las personas que están trabajando en una marca personal con tu mismo nombre, cuál es el posicionamiento que hay con tu nombre dentro de, de Google. Averiguar un poco todo lo que hay para saber si es una buena decisión o una mala decisión. Si de todas formas quieres trabajar con una marca personal, pues puedes buscar también la forma de, eh, de trabajar tu marca personal, pero haciendo algún algún cambio dentro de, de tu nombre por ejemplo yo conozco personas que en vez de utilizar su primer apellido usan su segundo apellido que hacen un cambio dentro de, dentro de su nombre para poder trabajar una marca personal pero poder sí tener ese punto diferenciador así que este sería el primero de los pasos. segundo eh, segunda opción, en realidad, trabajar con una marca empresarial. Yo lo que hice fue directamente optar por comenzar a pensar en un nombre empresarial. Esto además a mí lo que mmm, me hizo ver era que yo también tenía la posibilidad del día de mañana eh, lograr que mi negocio pueda ir creciendo y que la gente no solamente me vea como Cecilia Ponce, sino que también sepan que quizás... Dentro de mi empresa hay un equipo que de hecho hoy en día es así y hay una serie de tareas que las hace Cecilia, pero otra serie de tareas que las hacen las personas del equipo. ¿sí? Entonces de esta forma no soy yo la única persona de la que eh, mis clientes esperan el trabajo. Yo puedo delegar y puedo incluso poner a mis, a mis clientes en contacto con distintas personas de mi equipo sin ningún problema porque al final todo está dentro de Birly y Birly somos un equipo, no soy solamente yo, aunque sea yo la persona que esté a la cabeza. Yo esto en su momento, evidentemente, cuando comencé, evidentemente no tenía ni equipo, estaba yo sola y era yo sola la que hacía absolutamente todo, pero sí que lo tuve en cuenta porque tenía una visión y sabía lo que esperaba de mi negocio a un año, a cinco años y a diez años. Entonces, esa visión y saber qué es lo que tú quieres de tu negocio a dos años, a cinco años, a diez años, también es importante a la hora de tomar eh, este tipo de decisiones. A ver, que siempre podemos hacer el cambio. Conozco a muchas personas que estaban trabajando con una marca empresarial y de repente se han dado vuelta a trabajar con una marca personal e, y también al revés. Así que siempre puedes hacer el cambio. Pero bueno, yo por ejemplo que me gusta planificar todo y me gusta hacer los menos cambios posibles porque además hago una inversión de dinero en crear una eh, identidad eh, visual, etcétera, etcétera no quería estar haciendo cambios quería ya ir a lo que a lo seguro y evitarme todo este tipo de eh, inconvenientes y de problemas. Así que yo lo que te recomiendo es también que pienses en ello, que pienses en esa visión que tienes de tu empresa, de tu negocio y de lo que quieres conseguir y que tengas este tipo de eh, cuestiones en, en cuenta. Conozco también a personas que tienen marcas personales y han tenido que crear una marca empresarial para poder eh, desligarse, ¿no? De alguna forma y que los clientes no solamente lleguen para trabajar con esa persona en concreto. Así que por eso digo que es tan importante que lo tengamos en cuenta, que lo tengas, eh, que lo tengas presente, ¿sí? De todas formas, una de las cosas que, que yo siempre eh, digo, por más que trabajes con una marca eh, personal o una marca empresarial, puedes trabajar de forma tal tu marca empresarial... Eh, siendo tú sola y mostrando que eres tú sola. Una de las cosas que a mí eh, nunca me gustó fue eh, decir, por ejemplo, no, vamos a suponer que tú entras dentro de mi página web, yo soy Cecilia de Birly, pero bueno, mi marca es Birly, y de repente entras en el quiénes somos de la página de Birly que soy Cecilia que acabo de comenzar, y de repente te digo, somos un equipo de personas y nosotros. No, ¿por qué? ¿Por qué te voy a mentir? No, soy Cecilia y ya está. Y tengo una empresa que se llama Birly, pero soy yo sola. Es decir, trabajo mi marca empresarial de forma totalmente honesta y transparente y comentándole a esa persona que soy yo sola, que de momento Bigly soy solo yo, sentada frente a mi ordenador y nada más, ¿sí? Entonces no hace falta que si montamos una marca empresarial salgamos a mentirle a la gente y a decirle que somos un montón de personas. Hoy en día sí, yo puedo hablar de mi equipo, puedo, somos más personas, pero... Lo cierto es que cuando comencé era yo sola y eh, en ningún momento quise engañar a nadie y decirle que yo era una agencia ni nada por el estilo. Y siempre trabajé y sigo trabajando mi marca eh, empresarial como una marca personal, mostrándome a mí y que la gente sepa quién es eh, y quién está detrás de Birly Muchas personas me conocen y saben que detrás de virloy.es está Cecilia, ¿sí? Entonces, he trabajado mi marca empresarial como una marca personal. Entonces, la gente sabe quién está detrás de, de mi empresa. Y esto también es muy importante, tanto cuando empiezas para que te conozcas, eh, para que te conozcan como también cuando creces para que la gente sepa que independientemente de que haya un, eh, un, un equipo eh, una serie de personas también hay una cara visible ¿sí? de, de, esa, de esa empresa entonces eso también es muy pero muy importante por lo tanto me dirás bueno Cecilia ¿y qué es mejor? ¿marca personal o marca empresarial? eso tiene que eh, estar totalmente es una decisión en realidad que tienes que tomar tú con la que, tenés que conectar, con la que tienes que conectar, eh, con la que tienes que analizar y que tienes que definir qué es lo que más te gusta, cuál es eh, la mejor opción para ti, qué posicionamiento quieres conseguir, en qué situación está tu empresa, qué es lo mejor para ti y también pensar de cara a futuro, como te decía al principio. No hay una opción, a mi entender, que sea mejor o peor que la otra, sino que tiene que ver con tus objetivos, con lo que tú quieres conseguir, con el posicionamiento, con eh, lo que a ti más te gusta y con lo que mejor te sientas conectado y a través de la forma en la que tú creas que vas a poder transmitir a la perfección los valores de tu marca y de tu empresa, que esto también es muy, pero muy importante. Así que, bueno... Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado, si es así te invito a que me dejes like, que también me dejes tus comentarios y tus dudas, ya sabes que me encanta siempre responderte eh, y si es necesario incluso crear contenido sobre tus dudas. Espero que te suscribas a mi canal de YouTube y nos vemos el próximo martes en un nuevo video. Chao, chao!